El 9 de septiembre de 1944, en el Hospital Mixto de Cuzco, se operó a una mujer de 22 años, a quien le había caído un árbol en la cabeza, con las herramientas y técnicas quirúrgicas del Imperio Inca. Comenzaron usando ventas de lana para aplicar un torniquete. Con un tumi se cortó el cuero cabelludo y se levantó el periósteo. El cráneo se cortó con un escalpelo de obsidiana y se usó un protector Inca para la dura madre. Al final de la operación, se colocaron cristales de sulfato para combatir la infección y se cerró la herida con una aguja champi. Una hora después, la paciente se mostraba saludable. Sin embargo, estuvo quitándose el hielo colocado para controlar la inflamación y chupándolos por la noche, por lo que desarrolló una complicación broncopulmonar e infección y murió a la semana.